Buenas, buenas, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar a Far Cry 5, ¿vale? Eh, os recuerdo que subí la última vez matando a uno de los bosses grandes, ¿no? Hoy vamos a matar a la otra de sus hermanas, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Eh, iremos para allá y supongo que nos vendrá a buscar ella. Eh, espero que ya os haya gustado la saga esta de Far Cry y que bueno, ya que solo juego lo que es el boss final porque hice hasta una cinca en ¿no? uh, Pero fuera cámara jugué todo, lo dejé preparado so, justo para hacer los bosses y ahora pues es lo que toca grabar. Uno se me, eh, lo tengo grabado ya, que no creo que lo suba porque no es muy... Raro, o sea, es como una hora y pico y paso. Luego la que subí... Falta este, y luego ya sí que haremos el final, final, final, que es irse, irse al medio del mapa y meterse de hostias con, con todos. Así que vamos para allá. Grubasao, curasao Muy bien, chicos. Vale, pues os lo cuento lo que. Bueno, os enseño lo que se contado Ahí estamos. Vale, hemos matado a este. Vale, y después también el último vídeo que tengo en el canal del Farga y es matando a este. Vale, y nos faltará matar a esta esto de esta región que ahora mismo estamos estamos aquí, ¿vale? Nos vendrá a buscar, nos drogará y todo duro, ¿vale? Y luego tendremos que ir aquí, en esta isla de aquí, esta de aquí, donde mataremos al Joseph, que es el jefeazo, el gran terrible jefazo. O sea que vamos a darle, a ver, aquí. Supongo que no hará falta que vayamos muy lejos, si no hago un corte ahí. Uy. ¡Vamos a coger un helicóptero un helicóptero ahí rico, rico, rico! Tengo esta yes. yes. ¡Te gusta y lo sé! ¡Te gusta y lo no sabes! ¡Venga! Brrr. Ya no me acuerdo. qué esto? Bueno, este no, eh. Este. ¿Tenía que irme a algún sitio o directamente voy, fl voy, voy flipado? ¿Sí, no? Sí. no son buenos estos Eh, no mandes así, es correr es que no son bueno. eh, voy a frenar porque... Estoy un poco drogado Voy drogado Voy drogado, me drogado. que me voy a peinar con la Elfie. No me peina la hélice, no me peina Tío, que voy drogado. Destruye, ya ah, sí, sí. Mucha misión, pero.. ¡Eh! Eh, como me tenía que venir a buscarlo. Estoy he he bien, se prendió. Bienvenida. Ay, gracias, hombre. Mira que pesos. Como si fumaran sumitos. A ver qué nos hacen hacer. Pero esta va a ser chunga porque voy todo el día fumado. No y, lo puedo De veras creías que podía seguir haciendo lo que quisieras y quedar imbune? Oh, o sea, ¿sí? Has portado en marcha Está alguien que no quería irse. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Venga. Voy a Rush, Rushby. ¿Cómo a poder ser qué? ¡Hostia! ¡Mira el Marshall! Héroe? ¿No? ¿Era, ¿Era este? ¿El Marshall? ¿Este? ¿Sabes lo arrogante que es eso? Mira la la sube. ante los dioses. No gusta. Mira, mira, mira, los griegos mira, mira, mira. creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba al Némesis. Diosa del castigo si oh. Galo está mal tienes que ponerte una charla ¿cómo lo ves? <ríe> escalera de color claro. si la violencia es tu único lenguaje para hablar claro hablaré tu lenguaje no hombre, no, y ya yo, ¿Y yo tengo otro lenguaje ay, ay, ay Veremos si sigues haciéndote el héroe. Veremos si sigues haciéndote el héroe. ¿Qué estás haciendo? nada ¿Pero por qué lo mata? Siento tener que hacer esto. Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Venga. ¿Y por qué tanta morir? Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puerta puerta está abierta! ¡Están dentro! Te dije. Se le flipado, eh Madre mía <ríe> Se nos ha ido en marcha ¿Cómo lo fachemos esto, gente? ¿Cómo lo fachemos? ¿Le damos a, a, a la tía esto o no le damos? Es que me da pena, tío Tanto bueno Es <ríe> eh, broma, es eh, broma, es eh, broma Los santitos tienen la sala de control ¡No voto! ¡Alguien! ¡Nos están! ¡No! ¡Contenerlos! A, a ver qué dicen eh, supongo que tendré que entrar ahí a pegarme de palos, ¿no? La lección, misión de la historia, vale. Ya lo sé. Pero no se ha suicidado el sheriff. Que mono vato. ¿No vato yo? ¿Novato yo? Ve a la cárcel. Bueno, gente. Se viene. Eh. No puedo... Estoy, estoy lleno. Estoy lleno, wey la situación? Hostia, hay uno ahí, ¿eh? ¡No! ¿Pero qué haces? justo cuando disparo? A ver, vamos para allá A ver, hay otro por ahí que me están viendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya está, me han visto! ¡Coña! ¡Hola! Dos por uno, tío ¿Ehm, ¿Hola? está comido un poco la bala eh otro de dónde viene hostia elo en serio ¿Qué? hostia que vienen santitos todo el rato tío angelitos de esos los santitos no ángeles suerte que esta armada está tan rota eh. entonces por dar por no no, no son esto... No supe Vamos a saquear. ¿Dónde vas tú? Payaso. Nos acercaremos con la base. ¿Aquí? Asciado. Hostia, no jodas. Ahí por ahí, Hostia, aquí es donde yo he salvado, o sea, este era nuestro en ayudar. No te preocupes, tus amigos están a salvo conmigo. Sí, sí, claro, claro, a salvo. ¡Bloqueado! No, si va a tener que entrar por la puerta mayor, verás. Por la ventana mayor. Pero si aquí no hay puerta. ¿Por dónde que entre? Por aquí. A ver, me está rayando ya, eh. Estoy en serio, ¡Ábrete ya de una puta! A ver, coño, ya... A ver... Este... Este se la va a comer, lo sabéis... No Venga, Sí, supongo que tengo que ir por el patio, porque si hay un enemigo aquí es por algo... Coño, pero qué asco, tío... Esto es una puta. Es así, ¿no? ¿En serio? A ver, estamos rayados ya, eh... Aquí... ¿Qué pasa, bro? ¿Se tiene que entrar por arriba o cómo va esto? No entiendo nada, tío. La música me está poniendo nervioso. ¿Nervioso? A mí está detectando una hora con ¡Ya! Espérate, a ver si el oh, tío. ¿quieres hacerte el lero? Sí, no, nena. Sí. ¿Dónde deberías no me... dónde deberías ¿Dónde hecho caso. ¿Eh? ¿Te puedo? Oh. <risas> Toma. Galletazo. Eh, galletazo para ti. Creo que voy bien, ¿no, gente? Vale, vale. Si, si estoy entrando y ahí la chica esta... Vamos a la de la naturaleza. impedirnos que entremos, te enseñaremos la naturaleza. La Vamos a hacer algo boljas. Lo vamos a hacer a los Wolkes Tengo dos, ¿no? Venga, una... Dos... Eso por ahí... ¿Cómo ¿No lo veis? ¿Os ha gustado la entrada? Ah, no os ha gustado la entrada... Me he cagado las renes... Espera un No ¿Eh? ¿Por qué no recargas? No tengo balas... Pero si no he hecho nada. Voy a, voy a saquear por aquí, al menos, ¿no? ¿Cómo lo veis, gente? Os está gustando. Os está la ¿no? Sí. Aquí. ¡Que te esperes! No te vas a salvar, eh. Encima con exigencias. Y con prisas. Madre mía, ¿no veis que estoy aquí? ¿Cómo las tetas, hombre. A ver. Ah, es cinemática, ¿no? Pasó algo con Virgil y el Marshal. Y luego todo se fue a pique. Claro, Tienen a todo el mundo. Tienen a todo el mundo. Y nosotros tenemos un problemón. Hay que actuar. Estoy la aquí. puerta está cerrada. ¿Está Uno de esos cabrones casas? tiene la llave. Vamos. Que la tengo yo. A, a ver. Trae la llave. Trae la llave y mira, Ahí está esto, Vale, tranquila Hostia, no me pongas prisas Ay, ¿dónde está? Ya que no servirá de nada ¿Cómo que no? Vale, yo no quiero ca ca cajar tío. No quiero coger esto Toma Vamos a echar una maquinita, ¿no? Okay. ¡Ole! ¡Toma balazas! ¡Venga! ¿No, no, ¿No quería morir? Toma No queda eh, a mí no te bloquees, eh. Te aviso, eh. ¿Cómo va? Y tú tampoco, eh? Otra cinemática. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Oh, no. Sí, sí. No. Sí, sí. No. Ha sido oh, Marshall. No. Ha sido Marshall. Yo lo he visto. <risa> Pero si está más muerto que Mortín. ¡Haz presión! ¿Pero cómo va Ay, a hacer presión? ¡Madre mía! ¡Vamos! que lo dejes Ajá. que sí que haber visto yo que claro, ha Marshall que ha sido Marshall como un padre de no puedo sí no es que estamos al final gente de la del juego y como y como podéis entender esto es lo que hace toca momentos más emotivos no ¡Destruir! ¡Hostia! ¡Ah, que le ha dado en todo el pin! Que viene? Encuéntrala Sí Y mátala Me la follo. ¡Ah, no! Que no se salga con la, la suya La tengo que matar y ¡No puedo primero! <risa> Seriedad, por favor, que es un momento serio grande. Y Y ¡Qué encantador! Quiero. No. <risa> uh. eh. Voy, voy, voy. Yo, yo, yo, sí, sí. ¿Qué sale qué? la música del retrate. <risa> <risa> Me imagino. Eh, Enviará para volver. Eh. De aquí no sale música tampoco. Vale, esto tendré que. Yo qué sé, saltar por ahí, ¿no? ¿Lo ¿No saltás, tío? ¿En serio? Vale, nos hemos quedado un poco.. A ver si tiro para allá. Claro, todos son celdas, ¿no? Está todo como bloqueado. Venga, aquí, bueno, aquí para mí. Ahora va en serio, me estoy rayando. Coño, hay mucha luz. Vale, se puede salir por aquí. Ah, se puede salir por ahí, ¿no? Claro. Cuando esto haya terminado. Bueno, ¿qué? Nos del tirón, la cinemática de toda la vida es del tirón, te la tragas una vez y ya está. ¿No? No pasa nada, chicos. ahora coge el chat, el whatsapp y si le la loli loli, nos vemos esta tarde en el bar en las 5, pues claro, nos vemos, echamos ahí una cervecita. Pues no, eh, Terecita con el Tito Boscas para enterar y comeros todas las mierdas cinemáticas estas. Ya ves lo que podemos hacer, Dios ven conmigo, conmigo ya. Vengo, vengo. y te mostraré un ¿Sí? que jamás has imaginado. A ver, sugerentes encima me lo hacen el personaje que final lento y es que para que vaya rápido coño que me quieres hacer tú eh... ya está pues... uh, espérate eh, yo no tengo nada eh yeah. mira que se la potra <ríe> <ríe> ey que pasa jefe <ríe> sí, sí. coge un matelana ahí cantan juntos venga gracias venga yo soy la Maragas también va que no qué impidió que siguieras la senda pero ahora comprende su objetivo y se unirá a nosotros en el ida te vas a comer ¡Te va a comer una bala si de que lleva tu nombre hace, a <risa> menos, 5-8 capítulos del tito Wolfcast. No te había ni conocido que ya la tenía tu nombre. perdona ¿Cómo queréis que la mate? Tu sheriff era un muro. A ver. Que se alzaba entre tú y el padre. Es bajita, eh. Era un muro bueno, que te impedía bueno. ver su verdad. ¿Que no? Ya. A ver, una, una pregunta. No, no, no, no. Pero yo voy a derribar No, seguro. no una, una cosa. Me he quedado bugueado, la habéis visto todos. Ah, vale, son de esos de. Tú. ¡No! Mata. Uy, va, espérate. ¡Eh! Ya decía ya, qué fácil. Que tengo una en que te cagas, eh. No con el Marshall ese. Hostia, pero pues como jode, eh. del no, mira, me da esta munición. ¿no? De la del padre y en su corazón Tú asoma la pilla. Que te voy a dar una a que no va a quedar todo. Asoma. Ya no habrá vuelta atrás. Pero habéis que atar, <ríe> que fumada. En serio. A ver, eh. Dime, sí, guarra. Ay, ay, ay. Oh, se ay, ay, ha Te has es? desviado de la senda. Te he desviado de la senda. Qué país. Muy bueno. Sacó mía una ranchita ahí guapa, guapa, eh. Y esta también se la va a comer. ¡Polis! Bueno, a ver. Ya has visto lo que está por venir. El padre te lo ha mostrado. ¿Usted ¿Sí? me da botiquines? El mundo está mundo ¿eh? y corrupto. El padre. Pero no estábamos solas donde... Ya está estresada, ¿ha visto? ¡Escucháis! Está estresada. Esta no la ha dado bien Marcelo. A ver, ostia. ¿Ahora ves? ¿Ahora no me ves? Espérate, espérate, que me bugueo. No cabres, no cabres el padre No cabres al padre, pero tú no es ni padre, ni madre, ni tía, ni abuela, ni sobrina, ni, ni cuñada Nunca sabrás lo que yo sé ver, Y tú tampoco sabrás lo que yo sé <risa> No, mierda Quien hierro mata, muere ¿Me caigo? No me jodas, otra ronda, no, eh vale, esta está, esta rafaguita oh, se la ha comido, eh yo también. <risa> ¿Qué te piensas? ¿Que eso no existe en Manchester? Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de nada. ¿Estás teniendo esto, esto? es ¿sab? lo que yo quería? Estoy me tiborro ti de drogas. Me amenazó de droga, dile. hace años. Solo vente, vente, que ya te dan su nombre. No hay dudas, hay fuma, hay droga. Vale, ¿qué padre, lo que ha... ¡Buah! ¡Está un toque! ¡Le no quedaré un besito! ¡Dame un besito! Oh, mierda, me ¡Quería darte un beso! <risa> no te he ni acabar la frase... ¡Tío! <risa> Le quedaría un puñetazo... ¡Mírala! sin entenderlo? No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? A ver. Si te puedo decir que sí o te puedo decir que no. ¿Tú cómo lo interpreta? No a ver. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Quién es tu salvador? Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Sí. Sí. Fuiste el comienzo. Ese el fin. Vemos que esta chica necesita un psicólogo. Y deja las drogas. Y intoxica to desintoxicador a un el tío que te hace desintoxicarse. No sé si psicólogo es su profesión desintoxicar a este tipo de gente. Seguirás la senda. Sí que seguiré, sí. Pero sin drogas. Zumito solo. rescatarás a tu sheriff. Sí. ¿Pero dónde vas? Sezarás... Esto se me va a escapar. Me va a drogar y se me va a escapar. Y luego... Te lo digo. ¿Ves? ahora hace ver que, que se muere, ¿eh? pero ¿Y si yo no le escuchas. Yo tengo que pegarle dos, dos guantas, menos. Tengo que pegarle dos guantas? sí o sí. Se no es cierto? no por. Qué? Ves, ahora hace ver que se va, pero que no, que no. ¿Por qué la rompes? ¿Por qué? ¿No ves que te drogas? Deja eso, no te conviene. Otra vez. Cinemática. no, no esto es el lobby. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? ¡Volver a caminar! ¡Pero si viene cargado ya! Sigue la senda. Mira, porque no puedo entrar al bunker de fight, Pero si estoy en la senda. A ver, una, pre una pregunta, ¿no tengo armas? Hola, está guapo, ¿eh? Apenas me, me mola. Lo que pasa es que tú. <ríe> El túnel de la drogación per personifica. Me un... Soy tu padre. Poma ya que me faltaba ya. Soy tu, Soy tu mi criatura. Soy tu padre. <ríe> Dios. Dios. Tengo una orden de arresto por secuestro con perjuicio. ¡Melo! ¡Me pasa uno! A ver, una pregunta. Mira, me cantan. Madre mía, te has fumado sectarios de los cojones. Eh, por cierto, cinemática. No. ¿Qué lleva aquí? ¿Qué llevas aquí? ¿Eh? Pillín. Estoy bien, joder, ¿no? esto fumado drogado, ahí. No Tengo mucho tiempo novato. Ya no sé qué, qué debes tener. Buah, pero. Ucanadas y Ucanadas de droga, eh, ahí. Uf, ahí en cinco segundos ya está, vamos. Viendo a la Virgen. Vale. Hostia, se viene, se viene, se viene, ¿eh? no puede ser, no puede ser, pero dispara la cuerda, haz algo, toca la cuerda, pega un tiro al pie, que no pueda subir, dispara la silla, pero haz algo, mongolo, me está estresando este juego, lo veis, me está Ay, miña Willy. Madre Vamos, puta Vamos, no Madre... los todo, no puedo Deten Que la detengan, que es una grosa peligrosa, me peligrosa. Por... Hostia, he ido del tirón, eh he visto que no había detrás, me aviso Dale, dale rápido Toma Detén Bueno, voy a Rush eh esto se va a hacer un vídeo aquí de 45 800 mil millones de minutos y no, no queremos eso que no queremos saber qué es el final queremos pasarlo bien con el título Wildcats pero no abusar de ello cambio de posición bueno esto para te vas a comer va comido ya Esto se van a comer también a ver pillo Cabeza. Es que los veo pero no Bueno, no los veo directamente Vale, uno se ha comido Va, que se va a suicidar a Marshall, hombre Ah no, el jefe eh, Ha probado picado Y ahora lo quieren matar eh. Vamos a cerrar esto A ver, y yo esto? Dale alegría a tu guapo magalera. ¿Qué pasa? ¿Y ahora, ahora qué? En válvulas centrales. ¿Sobrecarga en válvulas centrales. Oye, ¿Es como me están disparando por detrás? Ah, pero hay más, eh. No va a ¿Dónde está tu padre ahora, eh? ves? ¿Eh? No te escucho. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah. ¿Y este? ¿Cómo ha salido tu lugar? ¿Dónde está tu padre ahora, eh? ¿Te arre, llámalo? A ver, a ver. Abajo, Atención. Sobrecarga de váltura central. Sobrecarga y váltura central, Poco a poco vamos a hacer sin problemas, que si no nos cuentan, y no tenemos como Sobrecarga y sí, vale. Sobrecarga. Sobrecarga de pálvulas. No te pones sobre... Si es ¿no? ¿no? un máquina Para bien, me do, me Sobrecarga y mácula. Pero que no te veo. Sobrecarga sí, y me dana. estoy aquí. matame? No sé. también. La última gente, ya la tenemos, ya la tenemos, ¿eh? Y centrales detrales, ¿no? Y pucatao Y ahora aquí Y como no, ¿eh? Se van a morir todos, sobre todo de dos Aviso, válvulas centrales sobrecargadas No pero ve de a este sitio, huele por los Aires. Destruye las bombas centrales. Vamos. Vamos, vamos. Coño, pero si he venido aquí... Ha válvulas centrales... Ya hay que recargando. todo. Sí, y hay armas, ¿no? Y esto... Este es... ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Si sí, tu te vas Vale ahora aquí Supongo que tengo un muy recto, ¿no? Mira, me, me dan vagas Eso quiere decir que se le ha parado bien ¡HELOOOOO! Espera, a ver, ¿eh? ¿Sí? a ver, a ver. Okay. Right. no va, va! I, I need a uh, Botigyn, eh! ¡Aviso! ¡Escapa! el ahí ¡Eh, a eso ¡Eh, Tío, está! Bueno va Tío ¿Cómo no está! he matado? Tío, me ¿Eh? ¿Ahora qué? Para eso. Ahí hay uno, ahí hay otro. Ahí hay otro, eh. ¿Eh? Que me voy. Espera, no habrá muy. Un... Para calma, ¿eh? Sin prisa. Abre. Pues nada, pues me voy. Si me dejan, eh. ¿Qué te juegas? Que nos vamos a comer otra. ¿Alguien se ha dejado las llaves del coche adentro? Sobrecarga y tendría que volver a bajar las peras. Yo no, que te así. Porque qué? ¿En A ver, abrir la puerta es una cinemática, o ¿sabes? La razón llevo. Pero bueno, no era el tipo de cinemáticas en la cinemática. zona. ¿Qué pasilla, no? Que pasilla tenga que explotar? evacuación. Vale, a ver, bueno, pues ya hemos No sabéis si fijado que siempre está justo ¿eh? cuando sales. Justo, justo, justo cuando sales, ¿eh? pero es justísimo. Ah, me ha dicho Willy, la chica dónde está, a los otros cuando los matamos, tienes su cadáver y lo ves, y le puedes puñetar, y le puedes dar puñetazos, que es lo más satisfactorio del juego, casi, casi, pero a esta tía no, no le puedes pegar puñetazos. De luto. estás hecho unas ¿Sí? cosas es como me siento. Necesitas ayuda para entrar. Ni hablar, me apañaré. Creía que no lo conseguirías. ¿Cómo que no? Hoy has salvado a mucha gente, novato. No, me lo otra olvides. vez, no Yo no sé por qué me ¿Qué ves, necesito ayuda. ¿Qué me voy. Yeah. Si, ¿Sí, yo durante un tiempo antes de que llegaras. Perdí la esperanza. No veía la salida. ¿Cómo vieron? ¿eh? Pero nos has guiado. Y ha muerto mucha gente buena, pero los que estamos aquí seguimos vivos por ti. Gracias, bro. Muchas gracias. Me hace sentir orgulloso. Me vas a hacer llorar, ¿eh? Ahora busca al hijo puta de Joseph Sid, llévalo ante la justicia o... Ponlo a criar malvas. Por <risa> Estoy todo rayado, ¿eh? Es una orden, agente. Y encima, ¿crees que aún tienes autoridad de, ma de mandarme? ¿Pero tú de qué vas Eva, ¿Qué pasa? Bro, voy a por ti. Estoy todo rayado, ¿eh? Se ha abierto otro sello. ¿En serio es tu voz? <risa> Mi familia. Mis <risa> dos hermanos. ¡Mi hermana me lo han arrebatado! ¡Sí! sí, Una sí, sí. serpiente! ¡En mi jardín! Eh, mocate. ¡Oh, qué asco, tío! Sí. <risa> ¡Qué asco! ¡Creía entender el plan de Dios! Estoy todo rayado, loco! <risa> ¡Me equivocaba! Ya, ya. Yo estaba ciego. Ahora arrepiéntete. Uff. Uf. cada psicópata. Pero ahora veo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya. La acogeremos con los brazos abiertos. Sí, pero sí. Igual que a ti. Yes. Te esperaremos. ¿Dónde empezó? Donde todo empezó. Qué viene gente, que viene. Se prendió la wea. Vamos a ver. Dos da money, una escopetaza que te cagas, de mierda. Las skin guapísima, sí, pero, pero una mierda. Creo que hemos llegado al final Sí. Es hora de atarse los machos y acabar con Joseph Seale sí. de una vez por todas sí, Si, Estás es en su iglesia sí, ¿Qué se está llamando? Joven, si ¿Eh? tienes una tienda cerca, deberías pasarte Hay nuevos juguetes que podrían interesarte A ver, para esa mierda escopeta no me muevo, digo. Es... Avisado estás Pues ya lo teníamos, gente Os enseño los continentes estos Hemos matado, en este vídeo hemos matado a esta, el anterior este a, En un directo hicimos este, ¿vale? Y... tenemos que ir aquí, gente Aquí vamos a matar el... El boss Pero no sé cómo lo vamos a hacer Supongo que en fuera cámaras yo, eh, o en un directo alguna mierda, haremos todo esto En plan misiones secundarias, hacer cosas chulas, yo que sé, por aquí, algunas vainas es estas, ¿sabes? Pero los que lo que voy a subir al canal, eh, va a ser esto. Si queréis, eh, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Pues nada, chicos. Eh, espero que os haya gustado, que os habéis divertido, que es lo que importa, que os haya gustado el juego también, un poco en general. Dejadme en los comentarios si queréis que matéis yo el jefaso, si lo queréis ya, si os ha gustado esta saga, si queréis otra de algún Far Cry pasado o algún juego como el Assassin's Creed del el último que salió. Como vosotros quieran, vosotros me lo dices en los comentarios, no os olvidéis de un like y nos vemos pronto.